Cómo te estoy adorando Qué suerte me cargo yo Si eres un caso perdido Give Cantinas, muchas cantinas, recorro de arriba. Conocer Si eres un caso perdido ¡Oh!